Hablemos de metaformatos. Todos estos que aparecen aquí son considerados metaformatos porque todos los formatos que guardan vectores pueden guardar tanto elementos geométricos vectoriales como nodos, trazados, rellenos, todo lo que hemos estado viendo que podemos dibujar, por ejemplo, en Inkscape, pero también pueden guardar imágenes de mapa de bits. Y también pueden guardar texto que sea editable, es decir, que sea reconocido como texto. Esto quiere decir que yo lo puedo, le puedo cambiar la tipografía o podría corregir una palabra un error de tipeo. Por eso a estos formatos se los denomina metaformatos, que quiere decir más que formatos, porque pueden guardar todo este tipo de información. Entonces, en los metaformatos, la información vectorial se guarda como vectorial. La información de mapa de bits se almacena como pixeles, es decir, se almacena la información de cada unidad de información. Y el texto, por defecto, se guarda como texto, como texto editable. Pero también se puede elegir que se convierta a trayectos o que se convierta en mapa de bits, es decir, que se rasterice. Y en ese caso, pierde la capacidad de ser editable como texto. Comenzamos estudiando el formato SVG, que es el, que, el formato en el que venimos guardando desde Inkscape. El nombre de este formato proviene de la sigla de Scalable Vector Graphics, que quiere decir gráficos vectoriales escalables en inglés. Es el formato nativo de Inkscape pero también funciona como formato de intercambio porque es insertable en muchos programas como por ejemplo en PowerPoint se puede insertar un gráfico SVG y también es legible por muchos otros programas y también es soportado por diferentes navegadores. Este formato admite una sola página y puede guardar las capas que yo genere y las transparencias. Y un dato muy importante es que un SVG se puede abrir con cualquier versión de Inkscape, no solo con la versión de Inkscape con la que yo lo creé. Otra característica de SVG es que no incrusta las fuentes tipográficas. Esto quiere, me puede llevar a que, por ejemplo, si yo eh, en casa escribo dentro de Inkscape un texto y uso una, le coloco una fuente que está instalada en casa y luego me llevo el archivo a la facultad y lo abro. Y en esa máquina de la facultad no está instalada esa tipografía, entonces el programa va a reemplazar la tipografía por una que sí exista en ese sistema. Y cuando yo seleccione el texto, me va a aparecer algo como esto, ¿sí? Yo escribí en casa usando una fuente que no existía en la máquina donde estoy abriendo el archivo, que era mínima SSI. Entonces, me va a aparecer el nombre de esa fuente con un signito de admiración, que es un aviso de que la fuente no fue encontrada es decir, el texto no va a desaparecer, pero sí va a cambiar la fuente con la que se muestra. ¿Por qué? Porque SVG entonces no incrusta las fuentes tipográficas, si bien sí es capaz de leer fuentes que forman parte de eh, un sitio web. ¿Sí? Otra característica de SBG es que eh, cuando yo incrusto, cuando yo quiero insertar una imagen de mapa de bits, me va a permitir que esta inserción sea incrustando el archivo o vinculando el archivo de mapa de bits. ¿Qué quiere decir o qué diferencia hay entre incrustar o vincular? Cuando yo incrusto el archivo de mapa de bits, pasa a formar parte de mi archivo e incrementa el peso de mi archivo SVG. En ese caso, si el archivo de mapa de bits está incrustado, yo puedo trasladar mi archivo SVG a cualquier computadora y siempre va a llevar dentro ese archivo de mapa de bits. Si yo, en cambio, elijo vincular el archivo de mapa de bits, en ese caso, que aquí la opción sería, en lugar de incrustar, enlazar, si yo tildar acá, enlazar, eh, lo que va a guardarse en el archivo sbg, es la ruta o la dirección en donde está guardado ese archivo de mapa de bits. De modo que cada vez que yo abra ese archivo sbg, el programa con el que lo esté abriendo va a buscar el archivo de mapa de bits y lo va a cargar. Si yo trasladé mi archivo sbg y no trasladé consigo la imagen de mapa de bits, no la va a encontrar y no va a aparecer. Esa sería la diferencia entre incrustar y vincular. Además de eso, cuando yo importo una imagen de mapa de bits, me permite elegir si conservo o respeto la resolución con la que está configurada esa imagen de mapa de bits. Esto es muy importante cuando yo preparo una lámina para imprimir. En ese caso, a mí me va a convenir preparar mi archivo de mapa de bits con la resolución con la que yo quiero que se imprima, por ejemplo, 300 puntos por pulgada. Y entonces, si yo cuando la incrusto, eh, tildo acá o la vinculo, tildo acá que respete la resolución de la imagen, entonces la voy a poder colocar exactamente con la resolución que yo la preparé, siempre y cuando no la escale dentro del archivo. Muy bien, otro formato, otro metaformato muy popular es AI. Este es el formato nativo de Adobe Illustrator. Guarda capas y también transparencias. Y también en versiones avanzadas de Illustrator puede guardar varias páginas, más de una página. Hay que tener en cuenta que un archivo AI se puede abrir en la misma o en superior versión de Illustrator con la que fue creado, cosa que no nos ocurría con SVG. Cualquier SVG puede ser abierto con cualquier versión de Inkscape. Este metaformato AI tampoco incrusta las fuentes tipográficas y también va a permitir incrustar o vincular los gráficos de mapa de bits. Ahí es editable, es decir, que se puede abrir en CorelDRAW, también en Inkscape. Por eso también se lo suele considerar un formato de intercambio, no un formato nativo, porque tiene gran compatibilidad con otros programas. Y llegamos a PDF, que es un formato en el que ustedes han venido entregando todos los trabajos, ¿sí?, es un metaformato, ya hemos visto, porque puede incluir tanto información de vectores como información de mapa de bits. Y eh, tiene la característica de que se puede configurar para impresión o para monitor. Es decir, que yo puedo obtener un PDF que me dé excelente resultado para impresión y puedo también configurar para que el PDF tenga muy bajo peso, y se muestre con nitidez en la pantalla de una computadora. Estas opciones figuran en los programas desde los que yo exporto el PDF. Aún desde el procesador de textos Word se pueden elegir rudimentariamente estas opciones y en programas como los que vamos a ver el año que viene, como Scribus o InDesign, se pueden configurar con mucha precisión y con mucha eh, sutileza cada una de las opciones para lograr archivos eficientes para uno u otro destino. Si se abre desde Acrobat Reader, este, eh, este metaformato garantiza una impresión idéntica a lo que se previsualiza en pantalla. Yo puedo generar PDFs desde Inkscape y también los puedo abrir en Inkscape. Lo mismo en Illustrator. Al abrirlo, las entidades van a aparecer agrupadas, pero si se desagrupan, se van a poder editar y continúa todo lo que era vectorial continúa siendo vectorial y lo que era de mapa de bits continúa siendo de mapa de bits. Eh, cuando se exporta desde Inkscape, el formato PDF no guarda las capas. Pero sí me va a permitir incrustar los gráficos de mapa de bits y también, vamos a ver, que me va a permitir incrustar las tipografías si yo lo selecciono. Y esto entonces es un excelente, una excelente alternativa a SVG cuando yo he utilizado textos dentro de mi archivo, porque para estar seguro que no se van a cambiar las tipografías, debo garantizarme que estén incrustadas. El formato CDR es un formato nativo del programa CorelDRAW. Solo va a poder ser abierto con la misma versión o con una versión más nueva de Corel con la que se creó. También va a guardar información de capas y transparencias, no incrusta fuentes y no puede ser abierto ni por Illustrator aunque por Inkscape sí. Eh, no obstante, este no es un formato muy recomendable porque el, el programa Corel tiene un historial de situaciones en que ha descargado actualizaciones automáticas que detectan versiones ilegales y entonces anulan la posibilidad de continuar trabajando y yo no puedo leer el, el archivo en una versión anterior del programa que yo pudiera tener instalada. Entonces, en muchos casos ha generado mucho daño. Finalmente, el, los formatos WMF y EMF, que quiere decir Windows Metafile, y Enhanced Windows Metafile, que quiere decir metaformato mejorado, son formatos de intercambio que fueron desarrollados por Microsoft y que tienen la virtud de tener especial compatibilidad con Windows. Entonces, eh, los cliparts de los programas, como el Office, por ejemplo, estaban eh, la, en, en ellos la mayor parte de los archivos eh, tenían formato WMF. Eh, permiten incluir texto editable o convertido a trayectos, y resultan entonces muy adecuados para documentos que van a ser expuestos en el monitor. El último de los metaformatos que vamos a nombrar es EPS. Este es un formato de intercambio desarrollado por la empresa Adobe en la década del 80 del siglo pasado y pensado para la impresión. Es un archivo eh, que está formado por dos partes y una es PostScript, para imprimir y otra de previsualización. Vamos a profundizar sobre esto y sobre qué es Postscript el año que viene. Lo que nos debe quedar es que es un formato obsoleto, que sería un error emplearlo para cualquier documento destinado al, al monitor y que ha sido superado como formato eh, metaformato para impresión, ha sido ampliamente superado por el formato PDF. Los programas que generan este tipo de archivo, los metaformatos, son en general programas de ilustración como Inkscape, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Freehand, Flash, Animate y aún otros. Esta sería la bibliografía y podemos continuar con la clase.